Hola familia, ¿cómo estáis? Bien. Nosotras bien, y tenemos novedades Ha habido vuelos de mesor y hemos ampliado la familia ¿Empezamos? ¡Sí! Después de varios días de lluvia, llegó el sol y paró el viento con lo que las mesor decidieron que era un buen día para el vuelo nupcial también vemos algún macho merdeordear por los alrededores. Se les distingue porque, al igual que las futuras reinas, tienen alas, pero la cabeza y el gáster son más pequeños que las de estas. Aquí están las futuras reinas, asomando la cabeza, decidiendo si salir a volar o no. Los vuelos de esta especie son masivos, y los días que salen a volar los puedes encontrar casi por cualquier sitio. Si el vuelo es en la ciudad, muchas terminan aplastadas por las pisadas de las personas, y si es en el campo, los pájaros dan buena cuenta de ellas. Nosotros, aprovechando el paseo, cogimos dos misos bárbaros. ¿Ahí has visto? Sí. Estáis ahí esta especie tolera peor que las lasius grandis la luz del sol, por eso hay que procurar tener a las reinas siempre a oscuras, ya que podría llegar a estresarse y morir. Viva. He hecho todo el tiro. Lo que comen los mayor bárbaros son semillas de las plantas. Son muy beneficiosas para la naturaleza ya que propician la dispersión del grano de aquellas plantas de las que se alimentan, aunque a los granjeros puede que no les caiga muy bien ya que se pueden comer sus semillas. Vemos cómo hemos ido dejando a lo largo de diferentes días semillas de melón y cómo se las han metido en su cámara para luego dejar la cáscara fuera una vez que se han comido la parte aprovechable de la semilla. Las mesas bárbaros son muy limpias. Pero inesperadamente llegó a nuestras vidas de Edu, una hormiguita que se encontró antílope y la trajo a casa envuelta en un pañuelo para poder cuidarla. Me encontré a Dedú dando un pasito por el cole, porque había llovido, y Alejandro y yo cogimos dos. Es que no quería que mis amigos en el patio la pisaran. Queremos aprovechar para recordar que aunque insectos, las hormigas son también seres vivos, a los que debemos cuidar y tratar debidamente, y que no debemos capturar más hormigas de las que podamos cuidar. Mucho menos sacarlas de sus hormigueros, ya que podríamos matarlas. Las Pesor al igual que Arbolita, que recordemos que es una de lasius grandis, son especies claustrales, lo que significa que no les hace falta alimentarse hasta que no nacen las primeras nursas. Pero bueno, al principio tampoco les hace mal que las alimentemos, ya que hasta marzo puede que no pongan sus primeros huevos. Esta es la nueva casa de dedo. Aquí tenéis a Arbolita y a una de nuestras mesor para que podáis ver la diferencia de tamaño que hay de un género a otro. La mesor es mucho más grande. Y esto que veis aquí es nuestra primera baja en el hormiguero. Se trata de una exploradora que se metió por una rendija tan tan pequeña que no pudo salir. Y lo hemos tapado para evitar más sustos. Después de la pérdida de su hormiga más intrépida, notamos ese día al hormiguero más inquieto que de costumbre y muy alerta. ¿Veis esos movimientos sincopados? Son movimientos mioclónicos que usan las hormigas para transmitir señales de alerta o peligro. Todavía no las hemos visto comer, ya que es un hormiguero muy tímido y apenas salen de la cámara de arbolita. Pero sabemos que se han alimentado gracias a esas líneas de color más claro que observamos en el gáster. Ahí es donde almacenan la comida para cuando les haga falta. Está mordiendo. Pues es un pequeño mosquito que rondaba por casa y que tras meterlo varios días al congelador para matar los posibles parásitos que pudiera tener, se lo dejamos en la caja de forrajeo y al instante, sin darnos tiempo a grabarlo, se lo metieron en el hormiguero y dieron buena cuenta de él. Final no dejaron ni listraja. Volviendo al asunto de los movimientos mioclónicos, es algo que hacen todas las hormigas. Es bastante frecuente observarlo cuando se molesta alguna colonia en el campo o iluminamos alguna cámara de nuestros hormigueros. También lo veréis cuando una hormiga que encuentra alimento vuelve a la colonia a avisar al resto. Antes de ir a la sección de las preguntas, os queremos contar que Arbolita y sus chicas ya casi han comenzado la diapausa, que es algo similar a la hibernación. Mientras dure la diapausa, la actividad de la colonia se verá reducida, es decir, se moverán menos y se alimentarán menos, por lo que puede que tardemos en contaros alguna novedad. ¿Cuántos Cristi en arbolita? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 12 13 14 14 14 14 ya nos habéis preguntado varios dónde vive Arbolita y cómo es su hormiguero. Pero bueno, a decir verdad, no es un hormiguero. Ella sigue viviendo todavía en el tubo. No ha decidido mudarse, y así queremos que seguirá hasta por lo menos el año que viene, ya que hasta que el número de obreras no crezca, no se sentirá lo suficientemente segura como para irse a otro sitio. Si hiciera mudarse, este sería el nuevo hogar que las tenemos preparadas un hormiguero acrílico con un metacleto rojo para que no les moleste tanto la luz del sol aunque les pondríamos también un trapo oscuro por encima y esto que vemos es la caja de forrajeo donde la vamos dejando la comida